Te. Muchas gracias, tío. ¿Estáis ¿Estás listos? ¿Estás listo? Ah, vale, sí, sí, venga, va. Es que se duerme mano. Tres, dos, uno. Polla, ya. Ya yeah. vale, que, venga, no, va, a que va, no, va. no habéis activado el crossplay. <risa> no. <risa> no. No, no. <risa> sí, pero yo lo no tengo de yo te, yo no tengo. ¿Qué hay? activarlo o desactivadlo? Activarlo. <risa> ¿No? Claro, pero si es el Mario, el Mario es el que va contra contracorriente Hostia, a qué se le ocurre que... No, no, pues entonces es imposible ¿Hay que Ahora hay que activarlo, para, para las partidas de la semana pasada <risa> no tendríamos Pero bueno eh, Maxi en... dice, dice, ¿qué me recomiendas hacer? Tengo... Buena Rafa tengo mil batallas en el World of Warships de PC, pero con un porcentaje de victorias de 47%, y ah. la mayoría de partidas son derrotas, frustra un poco joder. Agrégame, joder, agrégame. agrégame Mira, precisamente en PC, el Zou, eh, domina bastante, bueno, de hecho también eh, teníais un clan, si se mete en el clan no sé si podéis ayudar Claro, ¿eh? no claro, no, y que me y jugamos juntos, tío eh, pues, pues, pues, si a mí me pasa igual Tengo una, un ratio de victorias bajísimo Porque me pego buenas partidas Pero eh, lo mismo de siempre Con el, con el PC, ¿verdad? Es que sí. en el PC además si está Pero es lo que siempre digo, si estáis subiendo ramas Es, es normal, al principio al Pero tío que, que me estoy cono... subiendo Los acorazados americanos eh, Que voy con el Kansas por la vida pero... Y después espérate, esto que, estoy, que estás diciendo del porcentaje Con mil batallas, si tienes un 47% Después tienes más experiencia Pero sí que es verdad que cuantas más batallas tienes El, el número de batallas, que, de victorias que necesitas Para aumentar el porcentaje también tiene que ser mayor Entonces, eh, no sé si me explico Es más difícil subir el ratio cuantas más partidas tienes No sé si me he explicado, ¿eh? Pero sí, sí, lo sí, de sí, los sí, porcentajes sí, sí. es eso Pues es eso pero bueno, que a la que empiecen a jugar con gente. No, y, a la, y en cuanto ya tengas un barco y, y consigas más experiencia, por lo mínimo el, un 50% ganar y perder más o menos lo mismo, eso es lo, lo normal, pero bueno. Yo es no salvo las, la, las estadísticas, la... os digo una cosa: eh, son tóxicas. Pasad de estadísticas y oye, pasaoslo bien con el juego y que le den por el saco yo salvo las ramas que estoy subiendo de destructores alemanes japoneses esas cosas con los americanos me pego buenas partidas alguna mala no pero ya, ya, pero ya. pierdes no, pero muchas americanos... pierdes muchas y no hay autoapuntado no empecé <risa> no <risa> y encima están más lejos los barcos el abuelo el abuelo colgó el vídeo de, del autoapuntado y había mucha gente que no lo conocía eh en donde en el ordenador no... Sí, lo ha colgado en YouTube. No, pero digo no, el otro no. Ah. no, no, para para we got para them este. And este. And spend less money? ¿Qué, es que dice que es beautiful. Elemento. Sé, la... Oh, madre, <risa> Y he que ah, comprar flores por herida de la madre y han venido en una caja y pasa que están las... las... la la, la, la, la... <risa> La el como tengo yo el pito, arrugado. estoy recargando. ¿Qué le pasa hermano? <risa> ¿Qué Que tiene las flores, ¿Qué han llegado las flores como tiene el pito, arrugado. <risa> Hostia, necesito un botón de, de mayores de 18 años. <risa> bueno. ¿Qué bueno, tío. He dicho pito, he dicho pito, coño, pito. El... Pito, coño, pito. El, Mitro, que el, el que dijimos, el de... ¿Cómo era? ¡Qué bueno, tío! El, el canal no se hace responsable de las opiniones dadas por los participantes Exacto. Como, ¿Te acuerdas como el que va a atacado, Frank? Como el que va a carajo atacado <risa> ¡Esa expresión es buena! ¡Esa expresión es muy buena! <risa> ¡Oh! Aquello de los, de los años, de los años 70 Hombre, José Manuel dice, está regordo el California, hombre Regordísimo está Enigma ha abandonado el grupo, hasta luego, Luca ¿Qué pasa, Alberto? Buenas que noches. La, ¿Dónde está aquí la, la gente? Se la, no, están escondidos todos. No escondidos Ni Y he disparado una vez malamente. Me preguntan cómo ¿De se de al... consigue el California. Mira, el California, eh, sintiéndolo si mucho, ya no se puede conseguir. Había una campaña en el, en el buró que podías, eh, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Eh, estrella, barras y estrellas o algo así y al final te daban el California pero es que ya lo han quitado del buró entonces si ya, si no lo empezaste es imposible ya conseguirlo, ya no lo, lo han quitado y es una lástima en algún cofre sí que hay una posibilidad muy remota para conseguirlo pero no, no, es como el Jean Bart que el que no lo consiguió ahora está se tira de los pelos o hay alguno que lo vendió <risa> <Cabrón>. <risa> Hay alguno que lo vendió Pero que te digo una cosa, que lo puedes volver a conseguir Lo que pasa es que tenemos que ponernos que ponernos en serio Sí, hombre es exclusivo A ver, hubo una época que todo el mundo lo conseguía porque era una era un, un barco de buró, eh, en el buró estaba igual que están los otros Pero sí que es verdad que lo retiraron ese buró y claro pues ahora ya no se puede conseguir Hostia, mira quién es en el otro equipo, el Rafa Man. El Rafa Man, sí, hemos jugado con Rafa Man, sí, es verdad. Claro. La semana pasada, además. La sí, semana sí. pasada. No se deben vender los barcos, no, no, es verdad, Coldo. Es verdad. Pero realmente te dan la posibilidad de volver a comprarlo. Yo creo que te van a pedir 30.000 monedas de esas silvers, eh pero bueno, pero lo puedes conseguir, ¿eh? No, lo no, que va, te, te piden lo que vale el barco. No, no, no, no. pero no de oro, ¿eh? Lo, lo puedes no, conseguir con no, no. silver Sí, yo creo que sí, hombre Te, No, no, mira, eh, ten... mira, pero... los precios No, no, no, no pero, pero bueno, nos tenemos que poner Nos tenemos que poner y lo, lo vas a conseguir tú, ese barco Ese barco lo vamos a conseguir lo compartimos. Que no sé cómo hacerlo tío intentado buscarle el de lo buscaremos lo buscaremos lo buscaremos pero está la, la opción está porque la gente lo está haciendo eh sí sí sí sí, que sí quizá, pero que no sé cómo hacerlo tío el ticket no sé cómo se hace hay que hacer hay que hacer un ticket bueno. pero no se hace el ticket bueno ah, pues sí haciendo buscaremos. un ticket se puede sí sí exacto sí. Sí. si has vendido un barco por error un barco premium porque hay mucha gente que dice joder que le dejé el mando a mi hermano a mi, a mi hijo y me ha borrado un barco premium bueno, pero después eh, te dejan, te dejan pagarlo con crédito, lo que pasa es que te piden 30.000 o... Hay no. ¡Ay, mil, 30, ¡30 millones! ¡30 millones te piden! ¡No, sí, te sí, piden sí, lo sí. que valga el barco! ¡No, no, no! ¡Hombre, pero lo que vale, lo que vale! ¿Cómo quieres decir lo que vale? Pues eso, lo que vale. ¡30 millones de, de silver te pedirán! Ya verás. No, yo, yo estoy mirando los precios y te cobran un... No sé si un 10% de lo que vale. después te Contempla. pone... A 20 no llegaba lo que no, pasa no, es que sí, el barco sí. te viene el barco te viene sin ninguna um, Tienes que poner la, subi la subida Como el, hacerle la bueno pero eso pasa en todos eso es igual tú ya cuentas con eso pero Hostia, que tengo uno aquí detrás o anto es que no. estamos esto estoy ah, es, no, es no, no, es, esto es aburrido y todo esto están vale Goku todo que aproveche eh, Alberto sí, sí, se los barcos. si hay hueco ahora ahora te invito creo que sí que hay un hueco ahora te invito yo sí que lo uso el Vladivostok. Yo lo uso y además lo uso mucho. A mí me gusta mucho el Vladivostok. Tuve primero el Vanguard y después eh, pasé al Vladivostok. El Vanguard me gustaba, pero claro, cuando llegué al Vladivostok, que es, es un bicharraco, es un bicharraco, pues hostia, el cambio es importante. El Vanguard tienes que ir con más miedo y el Vladivostok, pues bueno, no hace falta... Tampoco vas a ir a carajos acá o que dice el amigo, pero... Pero sí que resiste más. Es más guerrero. Y el Black yo lo sí, uso Sí, mucho. con las... con las... con las la de fuego, tío, con las... Con la, las APS son malísimas. ¿Pero de qué, de qué, el Vladivostor? El Vanguard, el Vanguard, <coughs> el Vanguard. Ah, el Vanguard, sí, sí, el, ba mira, el Vanguard Mira, aquí está con... aquí cola, Ira. El Vanguard es muy parecido al... Toma, a 26.000 de un disparo le he metido al... al Carolina. Pues el... El Vanguard y el Lion... Se juegan, se juegan igual ¿Está disparando a mí ahora? El, el Andrea Dori Mira, ves, el codo dice Hay que hacer un ticket en la página WoWs. Y pagas Pagas el doble de lo que te dieron en su momento De lo que te dieron De lo que te, de lo que te cobraron en su momento Tú también no, estás no sé. mierda Tú también estás jugando, tío Aquí en la partida Eh, no sé El, el Kraken, tengo un Kraken también Por aquí en la partida me están haciendo... ¿Cómo se llama eso? No entiendo, tío. ¿Qué estás diciendo? ¿Uno que se llama Kraken? ¿Está aquí? Sí. No, no... Ah. No sé. ¿Están mirando el directo mientras juegan contigo? <risa> no, no sé. Me dice yo estoy con el Konig, pero no... No te veo en la partida. estás con, con el Casteword. No sé. Ah, con nosotros, a ver. Konig, Konig, Konig. No hay ningún Konig aquí. Aquí no hay ningún Konig. Además, el Konig es cuatro ¿no? Estamos en 5 y 6 nosotros. Ah, está en otra partida no no, sé, no, no pero bueno a, a, pero ha pasado la semana pasada o la otra en el streamer live dice pero en el otra en la otra en el otro directo que hicimos había uno no coño el del, destru, el del destructor nos ¿no acordáis que ponía ahí en el chat dice yo era el del destructor Digo, Hostia. y nosotros ah sí bajándole. sí es verdad es verdad Hostia, qué bueno y nosotros rajando del, del destructor. No, pero estábamos confundidos, no era de. Hablábamos del otro, Uah, tío. destructor creo, ¿no? Le acabo de meter dos ciudadelas al Piotro este. Madre mía. No me lo saques, no me lo saques, joder, que, que me habéis sacado ya dos barcos, tío. Sí, da rabia, eh, tío. Tío, que.. Todo el rato, para ver si hago el Kraken y me, me están sacando todos los barcos, tío. Sí, que tienes cuatro muertos, ya. Tres. Venga, va. Me han sacado dos. Y ahora el Mario se me ha muerto, no tengo Rebuild A ver, tú si te mueres ya Y el Serov será el... ...el Kraken Battle Vete este por ahí, eh El Zausito que se va a sacar un Kraken ahí Pues puede ser, que solo se queda el portaaviones y el Destructor lo tengo a la espalda A ver. ¿Tú te acuerdas? Ese día me cojo yo el Tennessee me saco Kraken, te sacas a continuación tú el Tennessee, te sacas Kraken sí. <risa> Estuvo <risa> guapo esto, ¿eh? Seguidos, seguidos, ¿eh? No, me, me mata la mierda Tío, el... sea posible que estamos perdiendo aquí, pero por barcos, por puntos, por por todo ¡Toma! Nuestra ¡Cabrón! <risa> ¡No, hombre, no, está ¿Sí? cuidando la de ellos! ¡Hombre! Cállate, ya, ya. Y, y dos devastatings y el cabrón casi me mata con los putos aviones de los cojones ¿Y te has sacado el crack o te falta uno? No, no, ya me lo he sacado con él. Hostia, muy bien, tío. Qué no, buena, sí. después lo veré en... lo veré grabado. Sí, pues el